Vicenta tiene 93 años y aunque nació en Cuenca lleva más de medio siglo viviendo en el barrio de San Marcelino. A pesar de su avanzada edad es prácticamente autónoma por lo que sigue viviendo sola y en su casa. Sus hijas vigilan todos sus movimientos a través de unos sensores colocados en su domicilio cuya información les llega a sus teléfonos móviles. Se trata de un proyecto pionero que una empresa valenciana está probando en 25 hogares de la ciudad. Cada instalación tiene cuatro sensores de movimiento y un sensor magnético. Va con una tablet que recibe la información. No tienen que tener ni línea de teléfono ni internet en casa de las personas. Y luego los familiares en una aplicación Android, en el móvil, hasta tres familiares por instalación pueden ver que, cuál es la información que reciben de las viviendas. Puedes estar viendo actividades concretas, cuando se, eh, la persona se ha levantado, se ha ido a dormir o ha vuelto a casa, cuando ha desayunado, puedes ver en qué habitación está, puedes programarlo para que te diga si la persona se ha quedado en la cama más tiempo del habitual o si no ha vuelto a casa, ese tipo de información. Vivir sola es un poco triste porque no tienes con quién hablar ni nada, pero como están mis hijas, que siempre están al cuidado mío, todos los días me llama por la mañana y por la noche y ve lo que estoy haciendo. Yo me creo que, como ellas saben que yo estoy en casa y que no me muevo de aquí, pues si ven que eso, pues vienen enseguida a ver lo que pasa. A mí significa mucha tranquilidad porque yo está, me preocupo por mi madre, estoy un poco la cuidadora de ella por las mañanas, por las tardes también están mis hermanas, pero mis hermanas trabajan por la mañana y por la mañana no pueden. Y yo cuando todos los días por la mañana la llamo a ver cómo está, si no me coge el teléfono, pues lo vuelvo a intentar un ratito después, pero la tercera vez que no me coge el teléfono yo salgo de casa corriendo por si a ella le ha pasado algo que tenemos esto, ya no me pasa. Yo cojo el teléfono, miro los movimientos que ella ha tenido, veo que hay actividad, que se ha levantado, que ha desayunado, que, ha, que está sentada tranquila en el salón pintando o que ha salido a la calle a dar un paseo, que también sale a dar su paseo, pues es esencialmente esa tranquilidad. Por un lado, tranquilidad para los familiares porque están al tanto de todo lo que ocurre en la vivienda y por otro lado, a las personas mayores, eh, el que los familiares tengan este programa se traduce en menos agobio porque los familiares ya no llaman tanto ni, ni, ni están tan pendientes. básico, sencillo. Es una aplicación, tiene un icono, un icono clicas en el icono, se abre y ya por... tienes la información en dos puntos distintos. Tienes una gráfica o tienes un esquema que va funcionando, es muy básico, muy esencial y muy sencillo, muy bien.